Si soy millonario, como Quiero, quiera, me voy a morir. Néstor Flo, papá tarima reportando para los asobrosos, cuídate que ando en la calle. Caballero, ¿está usted de acuerdo que el gobierno dejara fuera a Chicho Severino? ¿Y por qué discriminarlo? No, a Chicho tienen que sacar su, su tajá también tenía que darle su chelito a Chicho. Obligado, porque Chicho está pasando trabajo. Se le ve por encima ropa que está en mala. No está en mala, Chicho. Y se está descacarando. Ay, ay, ay. Está como la vaca de nena, que en vez de dar leche lo que es pena. Lo no vimos. Okay. ¿Está usted de acuerdo que le hagan dejado a Chicho afuera de la regalía de gobierno? No. no. Había que meterlo. No a Chicho ni Severino, ni que ni ni. no le di nada en el gobierno. Ah, sí. Había que meterlo, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta la Chicho? Sí. Pues dime, uno, te sabe una? No, no, no, porque no... Ya, yo pagué. Eso te gusta. Ajá. No, no. Había que ponerlo, verdad, chicho. Claro, todo esto hay que ponerlo porque somos dominicanos y estamos, tenemos que tener beneficio todo. No lo crees. Había que darle su regalía y pobre chicho, verdad? Sí. Claro, que sí. ¿De qué? De los regalos navideños que está haciendo el gobierno, dejaron a Chicho Severino afuera. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, no está de acuerdo eso. Uy, pues lo dejan afuera y ¿Por qué lo van a Había que darle su chelito, verdad, el no, pobre chicho. No, claro, había que darle su chelito porque cómo va a dar a la gente, el chicho. Manda un saludo a Chicho allá. Ah, está Chicho? Sí, yo veo y no hay a la cámara, ¿verdad? ¿Eh? Un saludo. Oye, yo, yo, yo, yo tengo como 20 años que no lo veo. Y era muy amigo mío. Ah, okay. Y yo tengo muchos años y tan valido, Dick. No, debe de solidarizarse con ellos también. Que está en mala Chicho, había que darle su chele, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Hay que tomar a todo el mundo en cuenta. No está tocando, había que darle porque se lo dieron a los ricos. Claro que sí, porque a los millonarios se lo dan, entonces a los... De más baja categoría, ¿no se lo pueden dar? No, no estamos de acuerdo, no. Es más que, que, es más que todo se lo merece. Había que darle algo. Sí, sí. Claro, manda un, un saludo a Deyanir Abreu. Un saludo a Deyanira Abreu y a Junior. No no, no, no, no estamos de acuerdo con eso. Tenía que darle lo de verdad. Claro que sí. Pobre Chicho, quedó sin cuarto. Claro que sí, hay que darle Un mal. lío. Ya un llamado al gobierno. Claro. Que hay que escucharle. Obligado. Ay, Publicado. Chicho, dígale a sí mismo. Ay. Eso no tiene nada. No hay que, no que, no, que darle nada. que cante? Porque voy pues, que, ir, que es artista, y no está tocando. No, que cante si quiere cuarto. No bueno, le dieron a los otros almuerzos a la paria, compañía, ¿por qué a Chicho no le dieron? Ah, ¿por qué no está cantando? No hay ni una música que está sonando de la DEI. ¿Cómo te sabe una, Chicho? ¿Ahí cuál? No, no estamos de acuerdo de que esté afuera, no, porque es, es, es haitista igual que los otros, y él merece de que le den igual que los otros. Claro, y vive lejos, claro. y, y, y, y todos sus músicos no tienen nada en Navidad. Ay, él merece como Haití de que le den los de sí, tienen que darlo de él. Claro, ¿tú te sabes una cancioncita de él? No, no sé ni la última ni la primera. No, Primero, vamos a cantar, yo te voy a ayudar para cantar un ching de y para que ahí se sienta bien porque por ah, él no le dieron nada. Dámese. Dale, dale un chain, a ver Ya yo pagué No le debo un chele a nadie Ya yo pagué Claro que no Eso está mal por el gobierno Claro que no Eso no es debido ¿Había que darle lo ¿no? debe? Claro que sí Claro que sí Había que darle esos cheles Que no somos muchachos Y todo el mundo trabaja Por lo que quiere Claro una regalía, Chicho Que no está tocando nada Claro, claro Algo, algo Lo que el gobierno quiera Pero que sea Algo que se sienta bien No algo que se sienta bochoinado claro, no, Sino claro. algo que se sienta alegre Esa es una cancioncita de Chicho Para cantarla tú y yo? Claro Tírame una vez Sí ¡Y soy millonario! como, como um, Quiera, ¡Me voy a morir! ]伊care. Yo estoy de acuerdo que no le den ni un peso a ¿Por qué? Porque es una cabeza cuántas fiestas ha he hecho gratis. No, no, no tiene nadie, un artista, hay que darle algo, tú sabes. No, oh, él tiene una mujer buenísima cantando con ella, más feo es ella ahí. Es feo, chicho. Ay, más feo, ya tú sabes, ese tiguero. Mira, Chichéverino es de aquí y debemos apoyarlo. Yo no estoy de acuerdo de nada de eso. Hay que darle oportunidad sí. para que siga su carrera. Claro, Ey. Hay que darle algo. Si enviarse a usted, como cuánto usted le da? Eh? Para, para esta vez. Una Yo, la orquesta de hay una regalía. ¿Qué tiene lo de ellos? Toma tus regalitos para que estén todo el mundo. Claro, que para, no que, no mundo para que estén el mundo bien Que estén contentos. En un año hay que darle un abrazo a todo el mundo, a un enemigo, a quien sea. Claro, manda un saludo a Chicho Chicho, te Chicho, queremos. Nosotros te queremos, aquí está tu amigo Sandro, el de Mecado, que, que siempre está contigo. Y la bacheta tuya siempre se oye. Aquí nadie tiene nada, dice Chicho. Aquí nadie tiene nada. Nadie si, soy, soy, si soy millonario, no, como no quiera. Me no, voy a vamos. morir. Ay. Chicho, saludos. Está malo que te quiero, mi hijo.